Bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y esta vez vamos a platicar sobre este aparatito que se llama Mercado Point Blue que es de Mercado Libre y bueno, les voy a contar un poco de cómo funciona y dónde pueden comprar Bueno, pues entran a la página de MercadoPago.com.mx a la sección del lector de tarjetas de crédito y débito point y aquí vamos a ver eh, el aparatito, una tarjeta y el celular porque funciona a través de una aplicación Aquí lo pueden comprar, el precio es eh, de 299, está rebajado Pero si quieren obtener un descuento más grande les voy a dejar un link en la descripción Y desde ahí lo pueden comprar Este lector acepta tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Carnet y si sí vale. Eh, no necesitas realizar ningún trámite para obtenerlo. No pagas una renta mensual, solo una comisión por cada venta. Y esa comisión es del 3.5% masiva por cada venta con todas las tarjetas y recibes el dinero al instante en tu cuenta de Mercado Pago. Aquí hay un simulador como el que encuentran también en la aplicación. Y bueno, ¿qué tienen que hacer? Descargar la aplicación de Mercado Pago e instalarla en su celular. Puede ser Android o puede ser IOS Y lo conectan por medio de Bluetooth Y después realizan un cobro Y el dinero va a estar en su cuenta ¿Qué más pueden hacer con, este, con esta cuenta de Mercado Pago? Bueno, Pueden recargar su celular, pagar sus servicios eh, Como la luz, el agua, la gasolina, los boletos de cine y mucho más También pueden pagar con código QR en algunas tiendas um, Aquí vienen algunos símbolos y pueden enviar dinero a sus proveedores o contactos. Pueden comprar en Mercado Libre o en cualquier tienda que acepte Mercado Pago. Y pueden retirar el dinero a su banco y lo tienen en un día hábil. Aquí vienen más eh, beneficios. Pueden ver este video. Y. Este lector de tarjetas también lo pueden comprar en Sam's, en Radio Shack, en Office Depot, en a y en Mixup. Solo que si lo compran en esos establecimientos, no van a obtener el descuento. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo funciona este lector. Bueno, pues este es el, el lector de Mercado Pago. Vamos a. Abrir. Aquí vienen unas carcomanías que son de las tarjetas que acepto. Aquí adentro viene el instructivo. Y aquí viene otra carcomanía también para pegar y ahora sí, aquí está el mercado phone y su cable que es un cargador. sacamos okay, okay. ahora sacamos su cable. Este es su cable cargador. Este cable cargador se conecta aquí y ya lo podemos conectar por medio de USB. Ok, pues ya tenemos el Mercado Point Blue, es este aparatito, aquí atrás viene su modelo, en esta parte, que es el ME30S, y bueno, dice Comunicación Bluetooth. Ok, en esta parte podemos deslizar las tarjetas, y en esta otra también las podemos introducir, Ok, son dos formas que tiene para hacer el cobro, este es el botón que sirve para encenderlo para poder usarlo es necesario un celular ¿okay? necesitamos instalar en nuestro celular la aplicación de mercado pago y se necesita crear una cuenta, la necesitan configurar con sus datos personales y después de eso prendemos Y vemos que ya encendió, nos muestra la fecha y no se va a stand -by. ahora en el celular vamos a iniciar sesión y para cobrar vamos a esta pestañita de abajo que dice cobrar y le vamos a poner 20 pesos le damos clic en continuar y nos da tres opciones en estas tres opciones vamos a seleccionar la primera que es cobrar con point y aquí nos dice eh, estas son tus tasas para cobrar con point todos los medios de pago en el momento 3.50% ok, le damos que sí entendido y nos muestra tarjetas de crédito y tarjetas de débito o vales Vamos a dar clic en las de crédito y aquí nos muestra si tenemos activado en la configuración de nuestra aplicación. Entonces, si vamos a dar a meses sin intereses, por ejemplo aquí me marca 3 y aquí me marca 1. Okay. Le vamos a dar en débito y en esta parte ya me muestra los dos modelos que hay de, de point. Como tenemos este, vamos a seleccionarlo. Elige el dispositivo, selecciona el lector que quieres conectar del listado de dispositivos Bluetooth. Entonces le damos clic en conectar lector. Y me aparece un Bluetooth que es este. Vemos que coinciden ahí los nombres. Este, y este. Entonces lo seleccionamos. y me dice solicitud de enlace Bluetooth y le damos enlazar y ahí está ya está enlazado ahora sí ya nos dice que insertemos la tarjeta en esta parte para realizar el cobro vamos a usar esta tarjeta la insertamos procesando pago Pídele al comprador que ingrese el PIN. Ahí ya ingresé el PIN de la tarjeta. Y entonces le voy a dar. Okay. Y ya me aparece en esta. En la aplicación que ya es acreditada. Y bueno. Es así de fácil. Entonces retiramos ya la tarjeta. El dinero ya está en la cuenta de mi carpón. Y bueno, así es como se usa este aparatito, que es el Mercado Pago Point Blue. Pues espero que este pequeño review y breve tutorial sobre este aparatito que es el Mercado Point Blue les sirva, les sea útil. Eh, recuerden que pueden suscribirse al canal y también les dejo en la descripción un código o una invitación para que puedan adquirir su producto con un descuento y bueno, así les salga más barato y puedan cobrar con tarjetas de crédito. Nos vemos en el siguiente video.